Bueno, buenas tardes. Eh, mi nombre es Juan Pablo Rodríguez Gallego. Yo soy neumólogo de la Fundación Neumológica Colombiana. Eh, ah, estoy a cargo del programa de la cesación del cigarrillo. Eh, la Fundación Neumológica Colombiana pues, es una institución que se dedica, para los que no conocen nuestra institución, es una entidad sin ánimo de lucro dedicado a la atención médica integral del paciente con enfermedad respiratoria y la promoción de la salud. El título de la charla del día de hoy es eh, Dejar de fumar en tiempos de la COVID-19. Pues para entrar un poco en materia, sabemos que, que el, eh, ayer se celebró el Día Mundial sin Tabaco, el 31 de mayo. De todos los años se celebra el Día Mundial sin, sin cigarrillos, sin tabaco es un evento promulgado por la Organización Mundial de la Salud desde el año 87, a raíz de que a partir de ese año fue promulgado a nivel global el convenio marco, el convenio marco pues como para los que no no, no, sé, no, no conozcan en qué consiste, el convenio marco eh, eh, es un convenio realizado para todo lo que es la legislación y la comercialización del tabaco a nivel global. Eh, lógicamente con todo esto tenemos como objetivo concienciar a las personas sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y la exposición pasiva al humo de esa sustancia y lógicamente eh, intentamos eh, tratar de disuadir a todas las personas acerca de las consecuencias del cigarrillo no solamente del cigarrillo convencional sino también de otras formas de fumar como los sistemas electrónicos de administración de nicotina y poner a la gente en, en alerta acerca de todas las estrategias que utilizan las tabacaleras para poder enganchar a, los, a las personas. Y a partir de, de ahí, pues, eh, esa, esa gran lucha que hay entre la OMS y todo lo que es las tabacaleras con todo su marketing que han implementado a nivel global. Bueno, quiero empezar a saludar. Eh, Sara Sánchez, buenas tardes eh, Carolina Argüelles, buenas tardes quisiera saber desde dónde se conectan Eliseo Medina dice doctor, muy buenas tardes, soy Eliseo Medina Beltrán paciente de la fundación, muy buenas tardes Eliseo, imagino que todos se conectan desde Bogotá, me gustaría saber desde dónde se conectan Bueno, sigamos saludando, Sandra Milena, buenas tardes, desde Bogotá, Flor Ángela Ortiz, Ángela Ortiz, Bogotá, José J.C. Calcetero, buena tarde, eh, me gustaría saber que los que se conectan nos digan desde dónde se conectan, si son pacientes de la fundación o si son pacientes de fuera o si son de aquí de Bogotá o de fuera, me encuentro Intensa, en Boyacá, dice Don Eliseo Medina, Don Eliseo, muy buenas tardes, gracias por conectarse. Bueno, bueno, miramos todo aquí si se sigue conectando más gente. Bueno, les, voy, les pedimos el favor de diligenciar una breve encuesta de satisfacción, cuyo link lo encontrarán en la descripción de este video. Así conoceremos la opinión del público frente a estas actividades y temas de interés para las próximas transmisiones en vivo. Eh, hay una recomendación legal, por favor lea el siguiente párrafo, dice la información presentada a lo largo de este en vivo es de carácter divulgativo y no debe ser tomada como sustitución de una prescripción, diagnóstico o tratamiento médico. La Fundación Hemolóica Colombiana, Colombiana no se hace responsable de los perjuicios ocasionados por la omisión de esta advertencia. Recuerde que ninguna charla virtual o respuesta formal reemplaza la consulta de su médico tratante. Debe continuar con su fórmula prescrita por su médico. En caso de tener dudas de síntomas o tratamiento farmacológico, por favor contáctese con su EPS y pida una cita médica. Bueno, vamos a iniciar. El tema del día de hoy es dejar de fumar en tiempos de la COVID-19 en el marco del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebró el día de ayer, 31 de mayo. Eh, bueno, el primer tema acerca del cual les voy a hablar es eh, dejar de fumar en tiempos de la COVID. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, en, en el año de la pandemia, a raíz de casi las 8 millones de muertes que existen en el mundo y los 1.2 millones que expuestos a cigarrillos en segunda mano mueren, pues eh, ha intentado establecer unas estrategias desde el punto de vista de por ejemplo, las 100 razones para dejar de fumar, eh, buscar plataformas virtuales, páginas web, aplicaciones y todo con el fin de que los pacientes puedan dejar de fumar. ¿Y por qué? Porque pues, eh, sabiendo que el cigarrillo es un factor de riesgo para todas las infecciones respiratorias, neumonías, tuberculosis, etcétera, también debemos saber que para la COVID-19 eh, el, el tabaquismo se considera un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad severa y poder morir por COVID. Entonces, en el, en el marco de la pandemia, eh, invitamos a todos los pacientes que fun, son fumadores activos a que, no, no, a que dejen de fumar, a que se acerquen a los programas de sensación para dejar de fumar. Y a los que están iniciando, que no lo hagan o que lo dejen. ¿sí? Y a los que han iniciado ya, que por favor consulten. ¿no? Y lógicamente lo que, te, lo que queremos es que eh, por medio de esto, ahorita también un canal virtual, desde el punto de vista para nuestros pacientes o canales virtuales para que puedan acercarse a nuestros consultas de tabaquismo. Y a partir de ahí podamos nosotros ofrecerles ayuda con eh, recomendaciones, consejos, tratamientos, ofreciéndole todo un marco desde el punto de vista que pueda ser virtual para que los pacientes puedan acceder a programas de cesación. También eh, invito también a visitar las páginas de la Organización Mundial de la Salud, eh, a descargar las aplicaciones para teléfonos móviles, para dejar de fumar. Las, eh, la, la, la página de la Organización Mundial de la Salud ofrece un, un, un, una herramienta para interactuar en el que vas a recibir mensajes de ayuda, planes y toda una serie de estrategias para dejar de fumar. Y es importante porque aparte de que el riesgo para el, el desarrollo de COVID-19, no solamente para la infección, sino también para desarrollar una enfermedad severa, además también a los vapeadores. Si tenemos eh, algún, algún, algún algún de nuestros participantes vapea, pues también se sabe que no solamente el fumar, sino también el vapear, todos estos sistemas electrónicos de administración con o sin nicotina, también son nocivos para la salud y producen riesgo de desarrollar infección por COVID-19, una infección severa. Entonces, eh, lo, que es, lo que debemos conocer, aparte de todo esto, eh, es por qué fumar aumenta el riesgo de enfermar gravemente por COVID. Entonces, se ha visto que los pacientes que fuman activamente producen una serie de marcadores eh, en su cuerpo que producen que la entrada al virus sea mucho más fácil. Esos marcadores o receptores son, entre comillas para que me entiendan, son marcadores, eh, proteínas que se aumentan en las células de los fumadores en, y que se depositan en los sistemas respiratorios y vasculares y permiten que el virus pueda entrar. Este virus entra y, es, y al tener estos biomarcadores aumentados, producen que no solamente el virus pueda entrar con más facilidad, sino que se empiece a replicar y produzca una enfermedad más severa en un tiempo mucho más corto. Entonces, esa, esa, esa, esa, esa es una parte del por qué tiene más riesgo de infectarse por COVID. Lo segundo es porque sabemos que nuestros pacientes que fuman o vapean, eh, presentan una inmunosupresión respiratoria. ¿Qué quiere decir esto? Que las defensas o las células de defensa de su cuerpo, de su aparato respiratorio, se encuentran disminuidas. Entonces, al encontrarse disminuidas, hay una serie, unas células llamadas linfocitos T, están bajitos, no hay una respuesta a las infecciones por virus. Y al no haber una respuesta a, a, a, a esa respuesta de, de protección, entre comillas, la policía del cuerpo, no estar suficientemente armada, permite que el virus invada de una manera agresiva todas las células respiratorias y se pueda diseminar a otros órganos, produciendo enfermedad severa. Entonces, ese es el otro factor también por el cual ¿no? eh, los pacientes que fuman o no vapean tienen riesgo. Lo otro es que los pacientes que fuman o no vapean pueden tener eh, hiperplasia, muco, hiperplasia, o sea, un crecimiento anormal, de su músculo liso en su, en, sus, en, sus, en su aparato respiratorio. Este es el que le permite, digamos, de un modo u otro defenderse contra este tipo de infecciones Entonces, todos los pacientes que fuman o vapean, pues tienen mucho más riesgo de tener infecciones respiratorias, no solamente por la COVID, sino también por influenza, por neumococo, por tuberculosis. Pero a, a propósito de la pandemia, pues hay mucho más riesgo. Y tenemos una gran evidencia científica que demuestra que los pacientes que fuman o vapean, así sean fumadores sociales, pues tienen mucho más riesgo de enfermar por COVID-19. Entonces, por ende, todas estas, estas cosas, todo esto que estamos mencionando, pues hace que todos los pacientes que están fumando activamente, pues se acerquen a los programas para dejar de fumar, pidan ayuda en sus médicos de la EPS para que los remitan a nuestros programas. O también utilicen nuestras herramientas virtuales, para pedir ayuda, para consultar, para buscar soluciones. ¿no? O las, eh, las, las, las web de la, de, de, de, de la fundación. También podemos utilizar web de otros sitios como el de la Organización Mundial de la Salud para poder in, interactuar. Eh, entonces, a partir de esto, mmm, la pregunta sería: ¿dejar de fumar disminuye el riesgo? de infectarse por COVID-19, entonces probablemente entonces la respuesta es sí, dejar de fumar disminuye el riesgo de infectarse y lo disminuye porque los pacientes que una vez entran en un proceso de dejar de fumar, todo su aparato cardiovascular en, en el transcurso de horas eh, mejora, el punto disminuye la taquicardia, mejora la tensión arterial, a, largo, a, a pasadas unas semanas mejoran los síntomas respiratorios, eh, me, mejora tismín, mejora un poco la, la, la inflamación respiratoria y todo, has, todo esto hace que los pacientes sean mucho menos propensos a infectarse por, por el virus entonces el llamado es a dejar de fumar, el llamado es a tomar, el, el, el, el que la pandemia y todo esto que está sucediendo sea como un motivo adicional a los que ya tenga previamente para que pueda dejar de fumar además recuerde que si usted deja de fumar su función pulmonar va a mejorar y al, y al mejorar su función pulmonar también va a disminuir el riesgo de enfermedades o de infecciones por virus o bacterias, entonces no, los invitamos a acercarse a los programas de cesación, a buscar pa, eh, ayuda eh, desde el punto de vista de, a, a médico profesional en buscar consejos, ayuda eh, enfocada a que los que fuman o conocen algún fumador, lo inviten a que nos visiten en nuestro programa de cesación de cigarrillo. Además, eh, también esto se abre a que eh, las nuevas plataformas virtuales que existen las puedan utilizar, las aplicaciones de los teléfonos móviles, eh, las, las, las, eh, las páginas web, los mensajes de texto, todo esto sabemos que ayuda a dejar de fumar, sabemos que a los 20 minutos de dejar de fumar, Reduce tu tensión arterial y tu frecuencia cardíaca. A las 12 horas de dejar de fumar, el nivel de monóxido de carbono se normaliza en el torrente sanguíneo. Entre las 2 a las 12 semanas mejora la circulación y la función pulmonar. Y en el primer mes, hasta los primeros 7 o 8 meses, reducen los síntomas respiratorios. Entonces todo esto es importante que lo conozcamos, que nos llenemos de razones, que busquemos ayuda para poder dejar de fumar. Eh, bueno, siguiendo con, el, con, el, con lo que nos toca comentar, eh, hay mitos acerca de la nicotina y la disminución de riesgo de infección por COVID-19. Entonces, eh, no debemos creer todo lo que, toda la infodemia de la, que está, de la que está siendo víctima toda esta época de los tiempos de pandemia. Entonces, hay mucha información, sobre todo en internet, y mucha información en noticieros, diarios, periódicos, que muchas veces no tiene la suficiente solvencia para, o que la respalda, no es solvente para ser respaldada. Esta información, eh, esta información básicamente lo que, lo, que, lo que lleva es a conceptos erróneos. Entonces, hace un par de meses salió un artículo en un portal de internet donde mencionaban que el uso de la nicotina en chicles o parches disminuía el riesgo de infección por COVID. Eso es falso. Y es falso porque eso es nace de es una, una teoría que existe, pero donde eso nunca ha sido probado. O sea, eso no ha sido demostrado en ningún estudio, en ningún ensayo clínico. Eh, fue Digamos que fue hecho esto en Francia y todo esto nació a raíz de que en Francia eh, eh, empezaron a encontrar que en algunos sitios, en hospitales, eh, digamos, no se encontraban pacientes gravemente enfermos, pero... Que, que, que, que, que, que, eran, que eran fumadores. Y eso luego se desmintió, eso fue, luego eso no fue así. El problema es que en, en, en muchos centros, por el caos que existió, el, la recogida de datos de las historias clínicas no fue la más concisa Y se escaparon muchos datos en donde los pacientes tal vez decían que no fumaban, pero sí habían fumado en algún momento o vapeado. ¿Sí? Entonces, se asoció que probablemente el uso de nicotina pudiera eh, disminuir la, la infección por el virus. Esto no es cierto, esto no se llegó a comprobar, esto hoy por hoy no está validado ni probado, no hay estudios clínicos en humanos que demuestren que esto sí es verdad, por ende la nicotina no protege contra el virus, y no protege porque fisiológicamente no se ha probado que la nicotina en chifras o parches protege, y porque la nicotina que contienen los cigarrillos o los vapeadores, aparte de la nicotina, que produce un riesgo cardiovascular importante y un nivel de adicción bastante importante, todos estos vapores pues producen todo lo anterior que les he mencionado, toda la afectación del sistema respiratorio, toda la afectación del sistema vascular, y por ende no producen protección contra el virus. Entonces, esto luego se desmintió públicamente, eh, y hoy por hoy sabemos que el consumir nicotina no es produce protección contra el virus, por ende, no es cierto si lo leen en algún portal o en algún, o en algún portal de internet o lo, o lo buscan en la red. Entonces, por lo tanto, esos son mitos acerca de, de, del uso de, de, del COVID. Otro mito que se tiene es el uso de los vapeadores sin nicotina. El uso de los vapeadores, por más que sabemos que los vapeadores producen una serie de vapores de un, como una serie de partículas, que tampoco protegen, no protegen, antes producen más daño, aunque no tengan nicotina, que muchos no sabemos si realmente sí lo tienen o no, porque muchos de estos productos no tienen los, los debidos registros de seguridad de las instituciones sanitarias, entonces todos estos productos no, no, no, no, estamos, no constatamos que no tengan nicotina. Y los que dicen no tenerla tienen otros productos que pueden producir mayor afectación respiratoria y mayor riesgo para enfermar por COVID-19. Bueno, eh, en, cuanto, en cuanto a adolescentes, y eh, vapeo y riesgo es importante, adolescentes y, y adultos mayores, que son la, la población que más hemos encontrado con el uso de vapeadores y garros electrónicos. Eh, todas estas sustancias, eh, digamos que producen... Eh, unas, algo parecido a lo que producen los cigarrillos convencionales, producen una afectación de toda la celularidad respiratoria, una inflamación muy severa y esa inflamación muy severa lleva a una inmunosupresión de todo el sistema respiratorio, por ende siguen siendo susceptibles a las infecciones por virus y bacterias y una de esas infecciones pues, pues la infección por la COVID-19 entonces por ende volvemos a lo mismo, tanto los que vapean como los que fuman tienen riesgo los adolescentes y los adultos jóvenes, que son los que más vapean, pues lógicamente van a tener mucho más riesgo. Ya hay múltiples ensayos clínicos hechos en esto, en donde se han visto que los adolescentes que vapean tienen mucho más riesgo de infectarse y mucho más riesgo de infectarse y desarrollar enfermedad severa. Entonces, por ende, la invitación también es a no vapear, a no fumar, pero también a no vapear. De hecho, si vemos el eslogan de que ha utilizado este año es, eh, eh, el mensaje es: quítelo fácil, hágalo rápido, piense rápido y quítelo fácil. Y coloca una caneca donde meten todos los cigarrillos, pero no solamente los convencionales. Ese es el eslogan de la Organización Mundial de la Salud para el Día Mundial Sin tabaco sino todos los vapeadores, los narguilen, todos, los, todos estos dispositivos que cada vez son más, los yul, todas esas series de sustancias, pues porque todas esas sustancias producen. Inmunosupresión respiratoria, produce la inflamación del tejido bronquial, mayor riesgo cardiovascular y todo eso lleva a mayor infección. Sabemos para nuestros amigos adolescentes que, que, que tenemos plataformas virtuales donde pueden interactuar, donde ustedes que de pronto se manejan, un gremio, una, son un grupo donde se manejan mejor con todas estas herramientas virtuales, donde pueden interactuar, donde pueden hacer preguntas acerca del vapeo, del fumar, del cómo dejarlo, y eh, aplicaciones para smartphone, en, aplica en Google Play o en Android, las cuales pueden descargar eh, y pueden utilizar y a partir de ahí diseñar su plan para dejar de fumar, y, o páginas web, donde pueden consultar y pedir ayuda y solicitar consultas en programas de cesación de tabaquismo. Todas estas herramientas, pues es lo que se ha implementado para poder... Eh, eh, dejar de fumar y en el Día Mundial Sin Tabaco, pues eh, lógicamente esto ha salido eh, como las eh, llenes de razones, las 100 razones para dejar de fumar. Pero aparte de todo lo que ya conocemos, también hacer un, como un boom de que existen todas estas plataformas virtuales, de que la, las pueden visitar, de que eh, pueden invitar los grupos de apoyo virtuales y todas esas herramientas para poder dejar de fumar y poder ayudar a nuestros fumadores, Exacto. Bueno, en, en las conclusiones, entonces, eh, lo que podemos decir primero es o sea, el Día Mundial Sin Tabaco se celebra por el convenio marco, un convenio de legislación de todas las, de todas las políticas anti-tabaco. Eh, lo segundo, ¿no? el fumar aumenta el riesgo de infectarse y enfermar severamente por COVID. El vapear aumenta el riesgo de enfermar y infectarse y enfermar por COVID. Eh, eh, utilicemos los programas de sensación de cigarrillo, Utilicemos las plataformas virtuales, busquemos las aplicaciones en nuestros teléfonos celulares, eh, busquemos las páginas web autorizadas donde nos van a dar información certera acerca de todo el, el riesgo que tiene el, el, el fumar y el uso de los dispositivos electrónicos. Y nuevamente invitarlos a nuestro programa de cesación de cigarrillo de la Fundación Neumológica, ExfumAire, donde estamos siempre abiertos a que vengan a nuestras consultas, nos visiten y a resolver todas sus dudas y poderles ayudar en su proceso de fumar Vamos a comenzar con la sesión de preguntas. Entonces, aquí estoy viendo, dice, ¿ante qué síntomas? Dice, ¿por qué fumar? ¿Ante qué síntomas debo alarmarme para considerar si tengo una afectación por fumar cigarrillo? Entonces, los sí, digamos, fumar ya produce riesgo, entonces ya de fumar, simplemente fumar ya produce riesgo, los síntomas generalmente son el ahogo, la falta de aire, la tos, tos persistente, tos con expectoración. Básicamente son los síntomas, ¿sí? Pero pueden haber síntomas como eh, eh, lesiones en cavidad oral, eh, congestión de garganta, eh, problemas cardiovasculares, pero desde el punto de vista respiratorio podemos decir que la tos y el ahogo. La siguiente pregunta dice. Eh, ¿Por qué fumar genera problemas vasculares y infarto? Entonces, el fumar lo que hace es que produce una gran inflamación, eh, lo que comentábamos, del aparato no solamente respiratorio sino vascular, eh, favorece la formación de placas de ateromas en las arterias, por eso tiene tanto riesgo fumar con eventos cardiovasculares, porque esas placas al, al, al, al, al, al, al estar en el aparato vascular se rompen y generan microtrombos y es donde vienen los infartos tanto a nivel cardíaco como a nivel cerebrovascular. Entonces eso es lo que produce el cigarrillo. Dice el consumo de cannabis genera daño sí, sí genera daño pulmonar. Eh, digamos que eh, no han habido no han habido trabajos o habría que buscar digamos la, la evidencia que existe o la evidencia que no hay trabajos que comparen los dos, pero sí en los donde digamos que se comparen los dos no. Pero sí trabajos donde se han incluido fumadores de cannabis y fumadores de cigarrillo convencional. Y lo que se ha visto es que estos pacientes con el tiempo tienden a desarrollar síntomas respiratorios e incluso enfermedad pulmonar, obstructiva crónica. Lo que pasa es que va a depender de ese consumo el tiempo. Y muchas veces estos consumos a veces se hace dual, cigarrillo o cigarrillo convencional o, o, o cannabis. A veces no, pero generalmente sí se ha visto... Que los fumadores de cannabis con el tiempo, de manera crónica, tienen a ser síntomas dos respiratorios con bronquitis crónica o incluso en algunos desarrollar un poco. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, agradecerles, muchas gracias a todos nuestros, eh, todos los que participaron y los esperamos en nuestro programa de sensación de cigarros.